Ahora mismo estábamos negociando el convenio, eh, llevábamos un montón de meses eh, estancados en la negociación porque la empresa nos daba largas, al final hemos decidido empezar con los paros. Yo llevo aquí 11 años y que me han subido? 50 o 60 euros, no más, una miseria. Todos los problemas que tenemos de la empresa y de leyes que incumple, como el último que ha aparecido la semana pasada, sobre el tema de las temperaturas, ha tenido que venir inspección y ponerles una multa porque ya llevan tres años haciendo requerimientos y ellos no dan razón. Estamos trabajando festivos, fines de semana, y le estamos llenando los bolsillos, se lo están repartiendo entre ellos, o a sea, nosotros no nos dan nada, no tenemos prisa. Seguiremos así el tiempo que haga falta. Mercadona quiere vengarse de la CGT por esta eh, actividad sindical? ...que llevamos haciendo en apoyo de toda la plantilla... ...y nos ha puesto en el punto de mira... ...y cómo ataca a la CGT... ...pues atacando directamente... A la familia, a la pareja en este caso de nuestra secretaria de formación en Andalucía, de Melilla. Nunca le han puesto ni una sanción leve, ni le han dado por escrito ninguna amonestación, ni siquiera en la carta de despido le dicen que por tal motivo tan grave te despedimos de forma inmediata. Un mensaje de nuestra territorial, el señor Ross, ha caído una china muy gorda en su zapato. ¡Hace falta personal!